Cómo van las cosas? Muy bien. Ah, bueno. Preparado para la sesión del día de hoy, mi querido León? Sí. Listo. Bueno, en este momento hay nueve personas conmigo. Diez. Anderson, tenemos 10 personas. Nos faltan. 6, ¿sí? Listo. Bueno, entonces para empezar les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y de qué se trata todo esto. Les voy a explicar de qué se trata todo esto. Mi nombre es Michael Sandoval para los que, los que no me conocen. Soy el director de una eh, empresa que se llama Libertarios. Nosotros hemos formado más o menos 2700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 Sí, plafran. Listo. Sí, Michael. el que... Ah, Sarita Morato también no, está que... por acá. No está. No, ¿tienes a sí, José? Sí, sí, sí. Plopre. Michael, yo estoy por aquí. <ríe> qué chévere, qué chévere. No tengo el juego. No tienes el juego, bueno, primera cosa que vamos a hacer es. Nos vamos a registrar en el Roblox. Listo, los que no hemos, los que no nos hemos registrado en Roblox. Entonces, bueno, nos vamos a registrar en Roblox. ¿Listo? Les voy a explicar cómo se hace. Voy a compartir mi pantalla. Yo ya me registré. Muy bien, Samuel. ¡Uy, Samuel Guitarra! ¡Uy! ¡Qué chévere! Tenemos varios antiguos de libertarios. ¡Qué chévere! Bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es escribir Roblox en nuestro navegador. <coughs> Perdón. yo ahí en Roblox en Roblox estoy como guitarra Sam cómo <coughs> se en Roblox <coughs> un segundito. Está haciendo mucha gripa. Mira todos. Bueno, les acabo de mandar el link, así que todos ingresen a ese link para que puedan registrarse en Roblox. Los que ya se registraron, entonces lo que van a hacer es agregarme como amigo. Pues ya les voy a pasar el link a los que se acaban de... Integrar. ¿Sí? Listo, entonces vayan ingresando por ahí. Van ingresando por ahí. Listo. Y van ingresando por ahí. Sí. ¿Cómo lo registro usted, amigo? Como usted decía ya te explico entonces mi usuario mi usuario es arroba libertario colombia tienes que buscar a este arroba libertario colombia listo bueno. y ahí me agregas como amigo entonces eso me va a salir acá y ya los va a poder agregar como amigos listo yo los voy a ir agregando en la medida en que me van haciendo la solicitud de agregar y ahí ya eh, vamos a poder entrar. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿tienen el espacio? ¿Cómo así tengo el espacio? Eh, tu, ¿Tu cuenta tiene espacio? Sí, tiene espacio, espacio para, sí. para recibir amigos o, o para qué. Eh, sí, para colocarlo como amigo. Claro, tengo 76 amigos nomás. ¿Con cuántos amigos puedo, puedo tener? En Profe, ¿cómo, o sea, ¿cómo aparece lo de que le podemos aceptar? Tienes que ir a Amigos. Dale mm. a buscar Libertario Colombia. El Libertario Colombia en personas. Y ahí me vas a encontrar. El... A ver, voy a poner Libertario Colombia. Exacto, Libertario Colombia. Les va a mostrar mi pantalla, ¿listo? Para que lo puedan ver, donde pueden buscar. Les aparece Roblox. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Miren, ahí a, arriba hay un buscador. Aquí en la parte de arriba hay un buscador, ahí colocan Libertario, Colombia. Y ahí les aparezco yo, aparezco con un sombrerito y con unas gafitas. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí la ven o no la ven? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ahí, en Libertario, Colombia, aparece un señor con unas gafitas y un sombrerito. Ese soy yo. ¿Listo? Ahí me tienen que agregar a mí. Eh, lo que... Samuel, compárteme tu pantalla y te apoyo. Eh, no sé. Okay. ¿No sabes compartir pantalla, Samuel? O sea, sí, sí. Sí, claro. Tú sabes. Hola, no me puedo registrar, no me deja. ¿Qué te sale, Cami? Eh... Yo le ya tengo todo, pero cuando, en el momento que el botón botoncito registrar, no me da ningún lado. Ya miramos. Atentos. Miro Samuel y después voy contigo, ¿listo? Eh, eh, eh, yo ya le mandé la solicitud. Listo, ya miramos entonces. ¿Dónde está Samuel? Acá veo la yo también, profesor. Listo, ya los voy a... Buenas tardes, María Ángel de Neiva. Ah, ya Pero sé ¿por qué, mi necesito. querido? Porque es con B larga. Tienes que libertario con B larga. Ahí está con ¿Cuál? B. Pues ¿Cómo es con B larga? Arriba libertario, arriba, arriba, arriba, sube, sube, sube, sube, cambia la B de libertario por la B larga, no con la V. Arriba, arriba, arriba, arriba. Okay. Libertarios con B larga. Antes, no, en Colombia está bien Lo que está mal es libertario Con B larga De, de bebé, de burro No, espérate, espérate Cambia ahí, dice Eso, ahí, libertario Eso No, pero ahí ya está bien Borra esa E No, no, no, es que dice Libertario ¡Liber no eh, el Profe, yo ya te mandé la solicitud Listo, ya los voy a mirar Yo los voy a empezar a agregar yo les voy a empezar a agregar sí, Aquí ya me llegó ver, todo. Eh, Solicitudes Tengo seis solicitudes Violeta Su ¿99 está aquí? Sí, eh, profesor yo. Listo, Violeta Su Aceptada Juanjo 2008 ¿509 está aquí? Señor Listo, Juanjo, ya está Papi Real ¿Está aquí? Okay. Listo Nico Pro está aquí Sí señor profesor soy yo Listo Legend, Land, Legend 90 está aquí Hola ¿Me puedes ayudar con lo que No puedo registrarme, por favor? Listo, ya un mm. segundito Samuel, Michael Mer Michael ¿me ¿recuerdas cómo era eh, Para buscarte? Que aquí tuve unos problemas, pero ya los solucioné Libertario Colombia Entonces voy con Samuel Guitarra, luego voy con Camila, entonces Samuel Guitarra, ahí donde dice Libertario Colombia, sube, sube, sube, sube, sube pega, pega Libertario Colombia todo pegado, listo, quita el espacio que hay entre Libertario Colombia, sube, sube, sube Samuel, sube, sube, sube, sube, subir. Claro, sube, tú el cursor, arriba donde está la lupita, eso, ahí, personas, en personas, donde dice Libertario Colombia en personas, ahí, clic, Clic. Ya. Ver, el primero, añadir de amigo, Libertario Colombia, el primero que tiene sombrerito ese. Ya. Listo, guitarra Sam, ya te tengo acá. y sí. Tengo a Reina Guerra. Esa sí. es ella, teacher. Listo, Reina Guerra. Y tengo a ya. So no sé. 0609. Ya dejó de compartir la pantalla. Sí. Ahora voy con Camila y luego con Camilo Osorio. Camila, dime. Perezura tropical. Compárteme en tu pantalla a ver lo que tú ves. Ok. Y luego voy con Camilo Osorio que tiene la mano levantada. Muy escénico tiene un, una, un wallpaper de, de Roblox y todo. Y luego voy con Juan Manuel Cáceres Parra. Camila, compárteme tu pantalla, ¿sabes cómo compartirla? Listo, ya estoy viendo sí. la... Camila. Listo, déjame ver qué es lo que pasa. Eh, aquí yo le doy... Ah, ya sé, entonces... sí. pues la contraseña está mal. El usuario dice, ese nombre de usuario ya está en uso, entonces ya... Eso ya está en uso, entonces coloca SASU 2022, a ver, coloca SASU 2022. Eso, ese nombre ya está en uso, entonces colocar guión... Eh, la, la, el mes de tu, de tu nacimiento cuando es? 2011 entonces coloca 11 okay. el nombre solo puede contener letras y numerosas, entonces quita el guión um, ya, entonces está yeah. su 2022-11, ¿listo? entonces okay. ya tienes nombre de usuario no te he dejado porque el nombre de usuario hay muchas personas que juegan Roblox entonces, tú te, ya tenías un usuario que ya alguien ya tenía. Entonces, una contraseña. Entonces, debes colocar una contraseña, un número en el que te acuerdes. ¿Bueno? Ajá. ¿Puede ser uno solo o tiene que ser más? Tiene que ser más. Tiene okay. que ser entre 8 y 200 caracteres. Entonces, puede ser gracias. tu número de, de, de, de tarjeta de identidad. Ah, ok. ¿Listo? Ok, lo gracias. En, Listo. Lo sé en donde pongo unirse o chatear. Dame un segundito. Voy con, iba con Camilo y luego Juan Manuel y luego Samuel Guitarra. Camilo. Mi ser es que no te puedo buscar en el juego. Dale, coloca Libertario Colombia. Libertario Buenas noches. Colombia, todo pegado. Colombia, dale, enter. Dale a buscar y debe salir como en persona, no sale, no te sale, no te salgo. Tiene que ser como no juego, sino como personas, entonces debe haber una opción que te salga como buscar personas. ¿Qué te dice ahí arriba? No, no, no, no, no, vuelve home y debe haber algo así como amigos. Debe permitirte, espérate porque no te estoy viendo bien. Quedó muy chiquito. Acércate un poquito más a la pantalla. Ahí escribe Libertario Colombia. Libertario. Coloca arroba, perdón, no, no. Coloca arroba Libertario Colombia. Empieza con, con arroba. Arroba. Arroba Libertario Colombia. Libertario Colombia, todo pegado Colombia yeah, A ver, dale enter Libertario, Colombia Vamos a ver ¿Hay que dice que el letrero te sale ahí Ahí te dice entre personas ta, ta, ta. Dice buscar entre las personas mencionadas Exacto, sí Haz clic ahí donde dice Libertario, Colombia Ahí Personas, ahí está Ahí esto, añadir como amigo. Listo, ya lo lograste. Muy bien, listo. Entonces ya dice Camilo. Zorro. Listo, Juan Manuel. Voy con Juan Manuel. Juan Manuel, cuéntame. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy el papá de María Ángel, que es la que está con el curso. Sí. lo que no he podido renombrar el. Sí, esto, y pues la verdad tuvimos un problema técnico al iniciar, entonces no sé exactamente qué es lo que están haciendo para ayudarle a la Ahora niña. Bien, listo, Ponle... primera cosa, tenemos que entrar y registrarnos en Roblox, que es la plataforma que vamos a utilizar para jugar. Profe, sí. yo te ya te tengo man, una ya, un cuenta. ¿verdad? Un segundo, un segundo. Ya un segundo. está, ya está, ya registrando. Ya, ya, no, ya, ¿Ya te está registrando? Profe, el mío ya tengo. Sí, señor. Listo, dame un segundo, Ángel Luna. Ángel Luna, dame un segundo, un segundo. Voy con Juan Manuel y ya voy contigo, con Ángel Luna. ¿Listo? Entonces... Ya te, te registraste, Juan Manuel, por favor. Ya nos estamos registrando. Listo, después Entonces, de Entonces, la registro. Sí. Eh, eh, Me agregas ¿sí? como amigo. Y yo aparezco Listo. como amigo como Libertario Colombia, como ahí dejen el chat. ¿Listo? Apenas te registres, buscas Amigos. Libertario Colombia. Exacto. ¿Listo? Y ya. Listo. Cuando no hagas eso, ahí vamos todos. Voy con Ángel Luna y luego con Camila. Ángel, dime Ángel. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Mando el correo al chat? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Profe ¿Qué hago? Tienes que agregarme como amigo. ¿Ya me agregaste como amigo? Uh, no, profe. Entonces, agrégame como amigo. Mira, yo aparezco así. Agrégame como amigo. Ya, profe. Listo. Ahora, Camila, dime. No, no, gracias. ¿Ya? Listo. ¿Quién más necesita ayuda? Estoy borroso. Ya. Eh, Ángel Luna, dime Ángel, ¿qué necesitas? Profe, mi internet está un poco mal, mi robros no, no quiere funcionar Bueno, tienes que tener paciencia Profe Te toca tener paciencia entonces, bueno Listo, ¿quién más ayuda? ¿Ya todos están ahí? ¿Ya son amigos míos? Listo entonces, si ya son amigos míos, tienen que entrar a mis creaciones. Donde dice creaciones, les voy a compartir. Les voy a compartir. ¿Listo? En Libertarios Colombia está información y está creaciones. Vamos a entrar a creaciones. Yo tengo una creación que se llama reto 1. Vamos a entrar todos a reto 1. ¿Listo? Reto 1. Debemos entrar a reto 1. ¿Cómo entra reto 1? Compárteme tu pantalla y te ubico. Miren, ahí ya están entrando. Compárteme tu pantalla, Camila. Listo, déjame ver ¿Dónde estás tú? Listo, este ya es Camila Sí, sí. entonces déjame ¿Dónde está Camila? si sí, acá está Camila Fijar en la pantalla Listo Entonces tienes que entrar a Primero tienes que buscarme a mí Búscame a mí Entonces coloca eh, Libertario Colombia O en tus amigos Libertario Colombia todo pegado, bueno, en personas Colombia en personas, haz clic ahí listo ya me encontraste entonces haz clic en Libertario Colombia y haz clic en Creaciones, ahí al lado dice Creaciones y entras a Reto 1 ahí, a ese listo dale Play ahí, y se está uniendo en Roblox descargar instalar Roblox, si sí. in descargar instalar Roblox entonces haz clic donde dice ejecutar en la parte de abajo, en la, en la barra de tareas izquierda, izquierda izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, abajo abajo, abajo abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, izquierda izquierda, ahí clic clic, eso Está conectando a roblox está configurando está instalando roblox muy bien no te necesito ayuda ah, ya te ayudo mi querido samuel guitarra wow. Listo, profe, María Ángel ya le pudo enviar la solicitud y Listo. ya se quedó como mini Ángel 29. Listo. Ya la vi. Ya la vi. Listo, aceptar. Y María José también aceptar. Listo, ya las aceptamos. Entonces pues ahora tienen que ir a mi perfil a creaciones. Y ahí entran a reto 1 porque es el reto 1. aceptar aceptar eso y ahora dale a ocultar a ese letrero para que no te salga ahí a la parte derecha derecha a eso y dale unirse unirse eso abrir roblox abrir roblox eso listo Cami ya está abriendo Reconectar, mira ahí hay hartos, ahí ya hay chicos, me caí encima de alguien, uy, la tumbé, no fue sé como, no. ya hay varios ahí, ah, ¿qué pasó contigo? No fue, sé, voy a compartir, dame un segundo, Samuel, dame un segundo, ah ya, ya está entrando Camila. Listo, todos deben de estar ahí donde está Camila, en donde dice reto 1 Ya lo lograste. Ah, mm. Vamos a mirar quién mm. es este Samuel Guitarra. No, eso es de dejarte de presentar. Compárteme la pantalla Samuel Guitarra. No me quiere dejar entrar. ¿Qué dice, Susana? Que mi internet está muy lento y no me quiere dejar entrar. Paciencia, paciencia. Bueno, dale ahí Samuel en reto 1. Ahí donde dice play. Ahí donde el botón verde. Ahí, clic. Descargar e instalar Roblox. Haz clic en la parte inferior derecha. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda abajo. Sigue mis instrucciones, Samuel. Izquierda, izquierda, izquierda, más izquierda, más abajo, abajo, abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más izquierda, izquierda. No, hay clic, doble clic. Eso. Ya está configurando, no le vas a dar cancelar. está instalando Roblox. salto si el, si estoy en el computador con la barra espaciadora no que una pregunta acá entonces dale a aceptar unirse ahí en el botón que es unirse abrir Roblox Listo. y listo inicializando a bajar el volumen Listo, mira, en ese botoncito grisecito que está ahí abajo, abajo, baja, baja, baja, baja, baja, no, no, no, baja el cursor, no bajes, no bajes la pantalla, sino, donde está la barra de tareas, en la barra de tareas, abajo bien abajo en la barra de tareas, ahí hay un cuadrado gris, abajo en la barra de tareas baja, no, no, no, en la barra de tareas de tu computadora, al lado de Google Chrome, hay un cuadrado gris Abajo, izquierda, izquierda, izquierda M más, baja más ¿A ¿Dónde está la fecha? De eso, ahí Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, ¡ay, ay, ay! No, no, no, mucho, mucho, mucho mucho El cuadrado gris, derecha, derecha Ahí, clic, clic, clic Listo, ya llegaste ahí Gracias eres tú? Sí ¿Listo? Voy a dejarse de compartir la pantalla ¿Quién eso más? Germánita ayuda, ¿todos ya están? ¡Uy, con la barra espaciadora, saltas. Con la barra espaciadora. Esta es la barra espaciadora. ¿Listo? ¡Ya ¿Dónde está Sofi ¿Dónde está? ¡Ya está! ¡Gracias! ¿Listo? ¿Todos están ahí? ¿Alguien no está en el mundo? ahí, por eso, ¿alguien no está yo. ahí? ¿Alguien no? Por eso, yo no estoy ahí, profe. Listo, compárteme la pantalla y ya te ayudo. Eh, profe, ya no meter. ¿Ya te fuiste a meter? Por eso, ¿quién no se ha podido? Aquí, profe. Ah, bueno, está instalando el este. Toca esperar que instale. Toca esperar que instale. Sí, tengo dos solicitudes. No, ya no tengo más solicitudes. Me necesito a alguien que me diga cuántos están dentro. Alguien que me diga el número. De los que ya están dentro, que me digan cuántos están adentro. Hay 15 personas acá. Anderson, hay 15 personas acá. Ya mi... adentro. Juan José, te va a colocar como el líder ahí para que me digas cuántos hay dentro. Profe, ya estoy dentro. Soy Muy bien. Soy Miranda. Muy bien, Miranda. Habemos diez contando a tu personaje. O sea que faltan cuatro personas. Ah, hay 10 contándote a ti. Sí, señoría, usted también. O sea, faltan cinco personas por entrar. Joana, ¿quién más va a poder entrar? Está un poquito lento, pero bueno. ¿Qué tal el mundo que creamos para ustedes? Hola, Nazli, bienvenida. ¿Cómo te llamas? O sea, sé que es la mamá de... Na de más se llama Nasli, pero ¿cómo se llama la, el usuario que está entrando con Nasli? Profe, otra vez me metía que se me había bugueado mi compu. Ah, A mí bueno. tiene otra. Compu. Listo. Entonces, si ya hay... casi, profe. Mister, ya. Un segundo, un segundo, déjenme un segundito. ¿Ahora qué hago? Pero sí. Tienes que entrar a Roblox, a la pestaña donde dice Roblox, también un segundito. Pestaña donde dice Roblox, arriba. ¿Ahí? Sí, ahí clic. Y dale unirse. Y dale abrir con Roblox. Perfecto. Ahí ya va a abrir. Y ahí solo le, le, le... Espérate, Ay, no, pero toca, no me aparece nada. Toca, toca esperar un poquito, toca esperar. Debería aparecer ahí ya. Está pensando. Ahí ya te va a unir. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién más tiene una pregunta? Alguien tiene una pregunta. ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que ya estamos listos para empezar. Creo que ya estamos listos. Ya todos están en el juego, ¿cierto? Bueno, entonces como ya todos están en el juego... Vamos sí. a iniciar iniciar con el propósito del día de hoy. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Que aprendamos una ley del liderazgo que se llama la ley del tope. Para poder explicarles la ley del tope necesitamos aprender una cosa importante y lo vamos a aprender a través de un juego que me inventé, un juego de educación experiencial que se llama el ajedrez libertario ¿Listo? Vamos entonces ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cada uno va a coger y se va a ubicar en un cubo De los que están ahí Ubíquense en un cubo ¿Listo? Ubíquense en un cubo Todos Esos es Esta niña es azul. ¿Quién es azul? ¿Sasu? ¿Quién es Sasu? ¿Quién, ¿Quién se llama Sasu? De pronto... Profe, hay... ¿qué pedo? Nosotros estamos instalando el... el... el... Roblox. Ah, bueno, este, listo. Este, soy con yo. Tu... Soy yo, Sasu. ¿Y por qué no te suelto? Profe... Que me está muy lento, y si no contestas es que... todo lo tengo muy lento. <ríe> listo, no te preocupes. Profe... Dime... ¿Puedes... Profe, ¿puede trazar otra vez el link del el correo de Roblox? ¿De, de, ¿Del link de Roblox? Sí, profe. ¿De, ¿De la página, de la instalación de la página? No, no, no, de instalar tu uh, tu nombre. Nada, ya, mi usuario. Arroba libertario colombia. O sea, todavía me hace falta. Me hace falta alguien por instalar, ¿cierto? Profe, sí me falta instalar más. Listo. O sea... Aquí mi, mi otra compu lo tenía, pero ya no lo tengo. Bueno, listo. Sí. Juan Manuel también me falta por instalar. Profe, te envié solicitud. Listo, ya lo miro. Sí, señor, ya lo ya estoy instalando para que la niña inicie. Listo. Joseph financiero, ¿eres tú? Sí, profe. Listo, ya te acepté, mi Joseph Financiero. Ahora entrate al, a, al mundo que yo cree. Ya, profe, que tengo que instalar. Estoy esperando. Profellías instalar. ¿Sí? Ya, profe y ya, somos, ya somos listos. Pero espera que El guitarra porque nos hace falta algunos. Oh. No, no todos han terminado. Pero ya todos están acá, ¿cierto? Sí. Algunos se van a tener que Crear en... Voy a crearles dos bloques más amarillos ¿cierto? tengo crear más bloques amarillos esto va a crearle más bloques amarillos mientras que ellos terminan de desarrollar profe el. se me está instalando dice instalando Roblox perfecto. perfecto profe yo ya tengo el Roblox en mi otra combo profe pero um, hasta que mi compu se me ha bugueado todo no te preocupes, toca ya tener no paciencia. Funciona toca tener paciencia, paciencia, paciencia, paciencia. Toca tener un poquito de paciencia. don profe, fue que se me... Casi nada un, un inconveniente con el computador. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Ya lo resolviste o no? Ya se está, se está cargando Roblox. Bueno. Pero dice que hay un error. ¿Qué error te sale? Dice que error... Código de error 769. ¿Cuál será ese error? Que error en la reconexión. Compárteme tu pantalla. Mire, profe. A ver, déjame ver. Dale reconectar. Ya le, ya le di, pero no. Toca darle con paciencia. Mi recomendación es que te conectes a cable que tú estás conectada a Wi-Fi. Entonces dale salir. Sí, profe. Señor, profe. Dale salir. Y ahora te volvés a meter... ¿Y ahora entro a este Roblox y otra vez lo hago? Sí. Ah, sí. bueno. Oye, otra vez me mando. Profe, otra vez me mando a instalarlo. ¿Otra vez? No, sí. compárteme tu pantalla. Compárteme. Ah, no, ya. Ah, ¿ves? Ya. Yeah. Uh. Listo. Van a oprimir L. Van a oprimir en el cuadradito y van a darle salir. Y van a volver a entrar. ¿Listo? ¿Todos? Sí. ¿Salieron más cubos? No salimos todos. Sí, vuelvan a entrar. Porque estoy re. re... Necesitamos más cuadraditos. Cuatro. Una meja salió por menos dos. Tienen que haber 14 cuadraditos. O sea, uno por cada uno. Mientras que los demás en, ingresan. Profe, el mío sigue instalando. Bueno, toca tener paciencia, campeón. Sí, creo que hay suficientes cuadraditos. Sí, eh, profe. Dime. ¿volvemos? Vuelve a entrar o todavía no. Sí, sí, vuelve a entrar. Tienen que haber 14 cuadraditos y ¿sí? 14 cuadraditos. Compartimos cuadraditos Listo ¿Quién más me hace falta? Falta nadie Moscoso Y falta el papá Juan Manuel Cáceres ¿Cierto? Son los únicos que hacen falta Tengan un poquito de paciencia mientras los demás instalan el juego. ¿Listo? Que es el juego que vamos a utilizar todo el tiempo. Solamente vamos a utilizar este por hoy. Mientras tanto... Profeta, me inicie. ¿Cómo? Profe, ya estoy. ¿Ya estoy en donde? Mientras tanto exploren, exploren el mundo, miren la diapositiva. El ¿tú? muñequito de, de amarillo. Ah, azul. Amarillo azul es eres tú. Sí. Super. Hola. Y ya soy el que está arriba de él, saltando. ¿Quién me hace falta entonces? Solamente me hace falta.. ¿Me sienten un cuadrito? Sí, tienen que ubicarse en el cuadrito. Profesor, ¿vas a un parkour? No, vamos a hacer una cosa más chévere todavía que parkour Ah, ¿por qué aquí ya estoy hice parkour? Ok Uy, alguien uh. se cayó ¿Alguien se desbarató? ¿Por qué se desbarata? Uh. Ah, ya sé, porque se desbaratan cuando pasamos? pasamos por esos árboles? pasamos por esos árboles? Porque, um, no, cuando pasamos por esos árboles estamos conectando, profe. Profe, no sé. cuando pasamos Profe, por rectángulos ahí, hay unos que puedes pasar y otros que... Sí, que te desbaratan, ¿no? ¡Profe, pasando eso! Profe, me voy a ir en el helicóptero. Puedes sentarte, pero no puedes pilotearlo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué no puedo. ¡No puedo! ¡Joderé! ¡Joderé! No quiero no, un buen detalle sí, para no. la casa de Bob Esponja. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí. se la de la, la tienda. A mí ¿Qué? Me gusta el detalle de la casa de Bob Esponja. ¿no? Sí, sí, Esponja. no? sé, no sé. yo en ese helicóptero, ahí me aparece Helikid Status A. No No sé. No. ¡Un ¿Cómo a te subiste ahí? ¿Cómo se mismo. subieron a la casa? ¿Con, te ¿Con, a la ¡Con! ¡Con! ¡Con! ¿Con cuál? ¡Uy! ¿Cómo te metiste? ¡Cómo ¡Es terrible! ¿Con? ¿Con Ya, ya juego mucho tiempo, Roblox. Y ya sé cómo subirme a cualquier lugar. ¿Y cómo te subiste a esa casa? ¡Ah! ¡Ya estoy dentro de la casa! ¡Ah, no! No estoy... ¿O sí? Creo que sí estoy dentro de la casa de Opesponja ¡Profe! ¡Solamente tienes que saltar y ya! ¡Ah! Miren, ya estoy dentro de la casa de Opesponja y salgo de la casa de Opesponja ¡Ahora ya no puedo salir! ¡Ay Dios mío! señor de los anillos! ¡No puedo salir de la casa de Opesponja! ¿Cómo hago para ¡No, Profe! No? ¡Profe, solamente voy! No, ¡Profe, no! ¿Cómo? El, ¡No! ¿Cómo? El, ¡No! ¡Profe, reinicia el personaje! Ya, ya, ya, salí, ya, salí. Me metí en la casa de un Profe, es así. como ¿Cómo bien, pro. Profe, como bien, pro que soy? Nicolás, dime, ¿tienes una mano levantada? Ah, profe, para salir tenías que mm, reiniciarte. Ah, bueno. Pero ya, ya... Tenías que darle escape. Tenías que darle escape y reiniciar personaje Ok, miren y acá también dejé a Titan, mira acá está Titán bailando ¡Plofe no tiene que reír. mira cómo no, subí? Yo estoy en la casa de Bob Esponja y ya salí Solo por la pared se sale por Y por la ya pared, sí. Está chévere la casa, de esponja no, no. Profe, cómo se mete? Se baja la plataforma ¡Plofe está la casa! ¡Mira! ¡Abuba! Ope no, pues mira ¿Qué pasó Samuel? Ah, uh. Nada. Bueno, si se pudo Juan Muere, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya, ya. ya... Si se no, pero... oh, okay. ya lo lograste? A... ¿Ya lo lograste Top保. instalar? En ¿Y este? ¿Sí? Me voy a subir encima de sobre ti. Uy, dios mío. Profe, yo recién ahorita estoy ingresando a las clases ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay! No? ¡Yo también quiero pilotear! ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo así? No te entiendo es ese humo es un poquito, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando que instalen, que instalen, ¿Qué? uno de nuestros compañeros no ha podido instalar Roblox. Estamos esperando que No, pues, instale... ah, ¿Sí? no me está saliendo ¿Eh? humo de <ríe> Linafro. No, apenas lo instale ya podemos, ya podemos, ¿qué? Ya podemos empezar el reto, porque no... Está entonces, está ahí, a la sesión de hoy. Es asegurarnos ah, de que todos tengan... Profe, eh, este el perro que le usuario ¿Dime? ¿Por qué ahí dice reto uno ajedrez? No, sí. Porque eso es pri el primer reto que vamos a jugar. ¿Un ajedrez? Sí. Es un ajedrez, pero es un ajedrez Profe. distinto. Dime, Susanita. El perro que se puso se pa parece a matar. Claro, es el titán está ahí bailando. Uh, uh, uh, uh. Sí, está loco. Ay, que mataron. ¿Por qué curan? <risa> los vidrios, los vidrios matan. Sí. ¿Quién ¿Qué hace puesto? ¿Tú me matas? ¿No mata? no. uh, ¿Cómo me montó? Listo. Profe, mira, estoy en el árbol. Profe, mira. ¿Dónde estás? Mi cabecita. ¿Te subiste al árbol? ¡Mi cabecita! ¡Uy! ¿Cómo hiciste para subirte al árbol? ¡Sí, profe! Yo me quiero subir al árbol también. A ver qué esto? ¡Estoy técnica con mi cabecita! Pero, ¿y cómo es para subirte al árbol? Profe, ¿qué me meto? ¡Que caer! ¡Qué no puedo mirar el árbol pues pues claro no mira aquí estoy como a ¿Cómo vas, juan ya pudiste? Pero estoy jugando profe no sí, pero hay un juan que, nos, que está instalando el... Ah. ya terminan de instalar ah. no no no ya todos tenemos el juego instalado, ¿alguien no lo tiene instalado? Ya todos lo tienen instalado, bueno, pónganle cuidado. Listo, todos ubíquense en un rectángulo, rápidamente, todos en un rectángulo, rápidamente, todos en un rectángulo, todos. Por favor, decir el nombre del juego? Es que ya instaló todo, pero no sé, ¿Cómo así? Ya soy en un rectángulo. Listo. Esa es la cabeza de alguien. Listo, entonces pónganle mucha atención, pero tienen que estar en un rectángulo, no se pueden salir del rectángulo. Todos tienen que estar en un rectángulo. Todos Yo en... ya soy en el, todos, el todos. rectángulo. Este que está casa no está rubio el rectángulo. Súbete el rectángulo. Eh, Marita no está en un rectángulo. María José no está en un rectángulo. Miren, ahí está sobrando un rectángulo. Tienen que subir, el primer reto es ese. Tienen que subirse a un rectángulo. ¿Listo? ¿Con los o con alguien? Y quédense quietos. Quédense inquietos. Quédense inquietos. Exacto, quédense inquietos ahí. Quietos, quietos. Yo no, estoy estatua. Creo que va a necesitar más cuadros. Va a necesitar más cuadros. De pronto, te toco partir cuadros. ¡Sasu! Súbete al rectángulo, Sasu. O nos subimos encima de las cabezas Bueno, les voy del... a explicar entonces cómo va a ser el reto. ¿Listo? Okay. Bueno, ponle mucha atención. Entonces, esto es el ajedrez libertario. ¿Cómo o... va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Cada puesto amarillito es un espacio, ¿cierto? Y esos espacios eh, hay uno que va a quedar vacío, digamos que va a ser este, que en este momento no hay nadie, ¿listo? Solamente la persona que tiene el espacio vacío hacia o sea, su lado derecho, es la que puede tomar la decisión de quién se hace en ese espacio vacío, ¿listo? Entonces pues en este caso, el que está aquí se llama Legend 1190. ¿Dónde? Legend 1190 es el que saltó, ¿quién es ese? ¿Quién es Leyen 10190? León. Pues León es el que está en el espacio vacío, pero esperen porque había una persona que se acaba de meter en el espacio vacío de León. Camin, quítate de ahí, listo. Muy bien. Entonces, el único que puede decir quién se hace en ese espacio va a ser León. Profe, ya le he enviado solicitud, ¿me puede aceptar? <ríe> listo, ya te acepto. Eh, ya te acepto. Entonces, el único que, se, que puede decir quién, quién, se, quién se sienta ahí va a ser León, por ahora. Entonces, Mirandita Roda tienes que quitarte ahí, porque ahí va, va a decir León quien se, se hace, ¿listo? Mirandita tienes que quitarte ahí. Mirandita. Bueno, ahorita se quita Mirandita. Ah, no, mentira. León, hazte en la que está a tu izquierda. Hazte en la que está a tu izquierda. Eso, ahí. Entonces, León va a decidir quién se ahí. Entonces, León, llama a cualquier persona, a la que tú quieras. Eh, a este. A quién. Pero yo no a este. el nombre. ¿No sé quién es? Nicopro. Eso, Nicopro. Nicopro. Entonces, te tienes que hacer ahí en donde dice León, que quisieras. ¿Listo? Ahí listo pero no ahí no, te puedes, no se puede hacer ahí tienen que coordinar como equipo ustedes son un equipo no lo están logrando listo solamente se sienta quien león diga nadie más listo o sea yo sé financiero tienes que salirte ahí y hacerte en otro lado no puedes estar sin cuadrado quítate ahí eso yo no pero no te quites tú ahí león eso entonces, ¿dónde está el espacio vacío que tenía Nico, Nico Pro? ¿Estás Cristian Guitarra, San Guitarra? No se muevan, no se pueden mover. Tienen que quedarse quietos, sino no, no van a poder hacer el reto. No van a poder hacer el reto. Primer reto, primer reto para todos ustedes, quedarse quietos en un cuadrado. No puede haber alguien que no tenga cuadrado, quédense quietos. ¿Listo? Yo soy financiero, quédate quieto Ahí, eso, muy bien Ya lo lograron el primer reto Y no hay ningún, ningún, sin ningún cuadrado Entonces vengan, vamos a hacer una cosa eh, Violeta Te vas a hacer En el cuadrado donde está Sam guitarra. Ahí al lado de él, Violeta ¿Listo? Ubícate en donde está Sam guitarra. Eso, ahí Eso, entonces se quedan los dos ahí no, no, no, quédate ahí, quietecita entonces, Joseph estaba ahí, perdón, Nicopo estaba ahí y ahora quedó este espacio vacío. ¿Listo? ¿Quién tiene el espacio? No, no, no, no, no, Noemi, no mí. No, no, no, no hagas eso, eso. Quédate allá. Eso, muy bien. Listo. Entonces, ¿quién tiene el espacio vacío? Juan José. Juan José, decide quién colocas en ese espacio vacío. ¿A quién quieres colocar? No, no, no, no, no, tú te quedas quieto, Juan José, eso Y tú decides quién va a ocupar ese espacio vacío, a quién vas a llamar A uh, Noemilú Eso, Noemilú, pasa ese espacio vacío Eso, muy bien, ahora dónde está Noemilú Noemilú estaba con Sasú, Sasú también hasta para allá O sea, si se pasa Noemilú, también se pasa Sasú Porque está ese espacio vacío, tienen que dejar donde está Noemilú, exacto, súbete ahí ¿Listo? ¿Está clara la primera regla? O sea, solamente el que tiene el espacio hacia su derecho. es el sí, que señor. decide quién se sienta en el espacio vacío. Los demás no se pueden salir señor. de los puestos. Los demás no se pueden salir. ¿Listo? Primera regla. ¿Listo? Primera regla. Segunda regla. Segunda regla. Segunda regla. Solamente se puede desplazar y caminar y salirse del espacio del, del, del, del cuadro amarillo la persona que haya llamado eh, la persona asignada al espacio vacío ¿Sí? nadie más se puede mover nadie más se puede mover esa es la segunda regla y la tercera regla es que si incumplen alguna de esas reglas yo pondré otra regla que hará el reto más difícil ¿listo? Eso las tres reglas. Primera regla, solamente el que tiene el espacio vacío a su lado derecho es el que toma la decisión de quién se necesita el espacio vacío. Segunda regla, solamente se puede desplazar la persona que haya dicho, el que tiene el espacio vacío. Y la tercera regla, si incumplen alguna de estas tres reglas, yo les pondré otra regla que era el reto más difícil. ¿Listo? ¿Es claras las tres reglas? Ahora, ¿cuál va a ser el reto? Que no lo vamos a alcanzar a hacer hoy porque ya se nos acabó la hora entre el este. Lo vamos a empezar la próxima clase. El reto va a ser el siguiente. Se tienen que organizar en orden de fechas de nacimiento. Empezando por el menor y terminando con el mayor. ¿Listo? ¿Listo? Ya para la próxima clase, ya como sabemos cuántos somos en total, hay 14, vamos a colocar 14 cubitos. Toda la semana pueden ensayar, toda la semana pueden ensayar cuál sería la estrategia. Pero ustedes no saben a quién voy a colocar. ¿Listo? ¿Está claro el reto? ¿Sientes? No, profe, ¿cómo así. Tranquilos, tranquilos que igual vamos a tener toda la próxima clase para explicarles. ¿Listo? Pero bueno. se deben organizar en función de eh, las fechas de nacimiento. Sí, ¿tú cuándo naciste? Yo nací el 6 de marzo. ¿El 6 de marzo de qué año? Del 2002 Listo. ¿Quién es el menor acá? ¿Quién tiene menos? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 10 años. ¿Quién tiene menos de 10 años? Yo tengo siete. ¿Quién tiene menos yo tengo de... 9 ¿Quién tiene menos de 7? Yo menos. Yo tengo 7 Menos de 7 no, Yo tengo 8 No, menos de 7 Entonces tú eres la menor Tú eres la menor ¿Listo? Entonces tú vas a ir a un lado Luego tiene que ir el que tiene ocho años Luego el 9, luego el 10, 11, 12 Así hasta que llegue al mayor ¿Listo? Se tienen que organizar así eso es lo que vamos a hacer la próxima clase y lo van a hacer en cierto tiempo. Cuando terminen ese reto les voy a explicar la primera ley del liderazgo, pero ese va a ser el reto. ¿Listo? Vamos a dejar aquí por hoy. ¿Cuál va a ser el reto que acabo de entrar otra vez? <risa> el reto es que se deben organizar según la fecha de nacimiento en esos cubitos que están ahí. ¿Listo? Por ahora lo vamos a dejar ahí, pues porque solamente alcanzamos a que todos entraran y a, a, a, a explicar un poquito el reto. Pero la próxima semana voy a poner el reto y voy a poner un tiempo y lo tienen que hacer el menor tiempo posible. ¿Listo? Camilo Osorio, ¿qué pregunta tiene? Es que yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cualquier día yo puedo entrar a esta misma sala? Sí, en cualquier momento puedes entrar. este es juego porque lo creé para ti. Solamente los niños de libertarios pueden entrar a esta sala. Los niños de oratoria, persuasión y liderazgo porque la creé para ustedes. ¿Listo? Listo. Entonces, preparados porque dentro de ocho días les voy a poner su primer reto. y no lo alcanzamos a hacer por el tema de, de la configuración de los usuarios. Pero la próxima semana empezamos con el primer reto y aprender la primera ley, que es la ley del tope. ¿Listo? Así que me voy a despedir de ustedes como nos despedimos en Libertarios. Cuando yo diga, cuando yo diga, el futuro, el es, futuro es, ustedes, Libertarios. Dicen libertarios. libertarios. Sí, ricos, estamos libertarios. ¿tú? Gritando. ¿Sí? Gritando, sí. Bueno, mi yo bueno, mis bueno. nos veremos dentro de ocho días y recuerden el turoes libertario, libertario, libertario, libertario.